En serio, él es Luis Carlos Díaz Y ella es Naki Soto Hoy nos acompaña nuestro amigo Alejandro Álvarez Quien recientemente te informó Obtuvo una mención especial en el premio de derechos humanos Que otorga la Embajada de Canadá Porque el doctor Alejandro Álvarez es parte de Clima 21, Ambiente y Derechos Humanos Con él vamos a hablar sobre el arco minero Y esto también a raíz de que Naki conversó, discutió, tuiteó con el ministro de esa cosa rara que llaman ecosocialismo. No, dale, yo te pongo en autos. ¿Qué es eso? El Correo Alcaroní tuvo bien eh, hacer un artículo muy nutrido e importante sobre qué Carrizo decía el plan de minería, el plan sectorial de minoría que acaba de firmar Nicolás Maduro. Eso, eso fue hace dos semanas, ¿acaso? esta gente desmigaja el plan eh, sectorial de minería y dice mira aquí el gobierno nacional lo quiera o no está admitiendo que donde hay minería ha habido rezago hay contaminación hay mafias se ha afectado a la comunidad indígena y se han afectado a los parques nacionales pocos días después Siete días después aparece este ministro de ecosocialismo, celebrando la megadiversidad de Venezuela. Que este es un país megadiverso, yo ve qué cosa tan linda. ¡Oh! Y por supuesto que no tuve otra más que increparle. Ministro, ¿usted se leyó? el plan sectorial de minería, porque entre su declaración y lo que dice esta cosa que firmó, una vez más lo digo, Nicolás Maduro, hay una distancia ostensible. Y este señor dice, no, chica, ¿qué es? ¿Qué loca? No, si nosotros... Donde hay mineros, mira, hay una distancia inconmensurable con cualquier posibilidad de contaminación. Esta es errada. Nosotros sí somos ecosocialistas. Y entonces, ¿quién dice la verdad? Primero, eh, definitivamente el ministro no. Definitivamente no. el ministro dice una cantidad de cosas, ¿no? Yo he seguido, he seguido. Lo que no creo que a veces hay ni siquiera hay cierto nivel de mentira que hasta desmentirlo es malo. Ok. Él habla de que Venezuela tiene el 57% del territorio protegido. Eso es una farsa. Imagínate la mitad más de la mitad del país protegido eso se basa en una serie de cálculos 2 más 2 son 22 y 32 van a 45, no hay, no llega ni al 30% siempre y cuando seamos generosos y nombremos cosas protegidas como, a, como por ejemplo zona protectora de Caracas que ya no queda nada Ok. Claro. ya no queda nada o algunas áreas protegidas muy poco conocidas como son, eh, refugios de fauna y cosas por el estilo que el daño es casi total, entonces claro. tú sumas todo eso, ah no hay una maravilla en Venezuela se solaparon legalmente, áreas. O sea, se montaron una arriba de la otra. Por ejemplo, para darte un ejemplo clarísimo, un ejemplo que todo el mundo puede ver, la Cueva del Guácharo es un monumento natural, una área protegida. Sí, sí, ¿no? Pero alrededor de ello está el Parque Nacional Cueva del Guácharo, Muy bien. Entonces, tú sumas ambas dos. Guau. Wow te da el doble <risa> no te da el doble <risa> Exacto, pero tú vas sumando un pedacito más hasta que te queda una cifra inconmensurable luego lo otro que dice cuando dice el, el, cuando está dice contando el ministro, la caverna por debajo cuando, cuando dice el, cuando dice el ministro cuando dice el ministro mira que el, el nombre tres cosas el nombre tres cosas dice ningún área protegida está dentro del dentro del área de arco minero ahí hay dos cosas que hay que discutir Gracias. que es el arco minero y hasta dónde llega y luego hay algún errorcito porque el Parque Nacional Caura se solapa con el arco minero sí. uno luego aun cuando el Parque Nacional Canaima no entra dentro del Parque Nacional es totalmente está totalmente frontera con el área protegida y entonces es como decirte Tú tienes un, al lado de tu casa una, una fábrica de esas que producen humo, un ruido inmenso y no no te toca tu casa, pero está al lado. Ah, no te va a dar ningún daño, no te va a dar ningún daño. Y luego, la farsa del arco minero. El arco minero, 12,12% del 12 territorio nacional y todo el tiempo la gente se enfoca en ese espacio. No, la minería, la minería de destrucción, la minería de saqueo está ocupando toda Guayana, completa de arriba a abajo a con, ver, daña, con zona más dañada y menos dañada Alejandro, cuando hablamos del arco minero estamos hablando de una área que es más grande que Bulgaria uh -huh, declarada claro. por el gobierno como un área que ellos van a proteger para hacer minería bajo la consigna de que van a hacer una minería ecológica ¿existe la minería ecológica? en sueños <risa> ok Existe. No, no hay, no hay compatibilidad posible, una, una oscuridad muy luminosa, una cosa así, ¿no? No existe entre ambos cosas. Toda forma de minería, no importa en qué parte del mundo, incluso en los países donde hay un desarrollo un desarrollo tecnológico y de, de, de conciencia mayor, toda minería destruye. Luego, toda minería es insostenible, por una razón clara. Entonces, tú puedes ag hacer ag agricultura en una zona y si haces buena protección de suelo, puedes hacer agricultura... Hasta el fin de los tiempos. Sí, señor. La minería hasta va a acabarse en un momento, porque la beta se acaba. Si haces minería, además, en suelos de Guayana, la destrucción es tan grande, porque los suelos de Guayana son suelos extraordinariamente sensibles, delgaditos, muy pequeños, con muy baja fertilidad. Todo daño que se produce son daños cuya posibilidad de eh, volver a la condición actual es de miles de años. De miles de años. Es decir, Ahí no hay posibilidad de una minería ecológica bajo ninguna circunstancia. Ok. Pero es que además aquí se está sumando la explotación que en teoría hace el Estado con la explotación que hacen guerrilleros, sí. grupos irregulares de otro sí. tipo, etnias indígenas, incluso sí. se habla de indígenas que son mineros eh, ambientales, o sea que es como un solapamiento de, de, de sí. palabras raras. Eh, ¿Y qué más? ¿Qué más hay ahí? Porque ¿qué se está ocultando bajo el nombre de arco minero? Está, mira, tú tienes una una circunstancia, una realidad. ¿Qué es la realidad que está ahí? Tú agarraste una serie de mineros informales, ilegales, que eran mineros ilegales, después que se, se sacó de ahí las grandes empresas que hacían minería en la zona de Guayana donde hay las rocas que tienen minas donde la cantidad de oro es comercialmente importante, la sacaste ahí y convertiste todos esos pequeños mineros que estaban en el resto, que están sacando minería de oro aluvial. El oro aluvial es el que trae los ríos y las va depositando en cantidad de cosas. Entonces hay que traer el, el sedimento, colar y buscar las pepitas de oro ya adentro. Y destruir el río. Mira, por cada, por cada gramo, gramo de oro que se consigue son una tonelada de sedimento. Wow. 10, aproximadamente a 15 metros cuadrados de vegetación, arriba. Por cada, además de eso, esos pequeños mineros, por su capacidad financiera, y ahorita voy a hacer una, una cuestión acerca del pequeño minero, que no es tan pequeño, Esa, pero esos mineros, esos mineros usan mercurio, el mercurio es barato, se mete contrabando continuamente, aquí está prohibido por un decreto presidencial de Nicolás Maduro, pero se mete contrabando, se consigue, yo le he preguntado a la gente que trabaja en la zona, ¿De dónde sale el mercurio? Eso se vende de manera, en cualquier parte, no es legal, pero se vende. Ajá, entonces, hay fotos, yo he visto fotos de un minero con una botellita de mercurio colgando. Entonces, cada uno de ellos, por cada gramo de oro se usa un gramo de mercurio. Cuando te hablan, cuando te hablan de 80 toneladas de oro, multiplica para cuánto mercurio va a ocurrir ahí. Ahí internacionalmente se habla de que un, aproximadamente un tercio de todos los mineros que usan mercurio están afectados de manera... Cuando ellos extraen el oro, ese oro tiene partículas de otro mineral, están, está, vamos a decir, contaminado, entre comillas. Sí. Está mezclado. Entonces, ¿cómo se hace? Se lleva a un, a un sitio, se le mezcla mercurio, eso se forma una amalgama. En la amalgama, en la amalgama, hay que ahora separar el mercurio porque la amalgama se pega al oro y extrae del resto. Se amalgama con el oro. Entonces, ¿qué se hace? Se quema con un soplete. Con un soplete. De el, mercurio, el gas claro. de mercurio inmediatamente contamina a la persona. Hay estudios realizados en el Callao, donde todas las zonas del Callao tienen mercurio. En, los, en el polvo del suelo de las escuelas hay mercurio. Todos los niños que trabajan en las joyerías, en los sitios donde llevan el, el, el oro para ser, para, para ser convertido en pequeños, en pequeños bloquecitos. Todos están contaminados. Pero adicionalmente, ese oro, ese mercurio, perdón, que cae al suelo, cae al suelo, inmediatamente eso, la lluvia se lo va llevando hacia los ríos, ahí se produce una transformación química que produce un nuevo tipo de mercurio, que se llama los metilmercurios, que es una forma orgánica. Eso entra en el sedimento, los sedimentos lo consumen pequeños organismos, organismos más grandes, hasta que llegan los peces que consumen todo el mundo. En el Caura hay un estudio, que es un estudio que es clandestino, porque no se, nunca se pudo publicar. O sea, se consigue, yo lo tengo, pero ese estudio no se, puede, no se, puede, no se pudo publicar la intención que lo hizo. No lo pudo publicar. Un tercio de todas las mujeres en las poblaciones yecuanas del caura están contaminadas de mercurio por encima de los valores que la Organización Mundial de Salud lo dice. Vamos, Quiero dar un paso más adelante. Todos los ríos principales de Guayana, están contaminados de mercurio a una tasa mayor que la Organización Mundial de la Salud considera sano. ¿Cuáles son las consecuencias directas para los humanos, para la biodiversidad? El principal, fíjate, en la diversidad la, la va desapareciendo, o sea, simplemente cada vez hay un estudio interesante hecho en la Universidad Central de Venezuela, en el cual con unos ríos que las pudieron ver en distintos momentos y sencillamente cada vez había menos especies, hay simplemente especies que no toleran y mueren, simplemente se van va disminuyendo la, la diversidad. El otro, a lo humano. El mercurio es un, un tóxico terrible, va afectando principalmente riñones y va afectando luego el sistema nervioso central. La persona, el, hay una, el, el, el mercurio está en la, en, la, en la visión de mucha gente por una foto extraordinaria que hizo un japonés hace unos aproximadamente 60 años atrás, 50 años, 50 60 años atrás, en el cual se, se concentró en ver lo que estaba ocurriendo en un sitio en Japón llamado la Bahía Minamata, donde fue el primer sitio donde se pudo conectar una enfermedad que estaba ocurriendo con la contaminación por mercurio. Entonces la foto es una madre cargando a un hijo adulto que es simplemente algo semi-humano, ya no es humano en sí, ha perdido todas las relaciones humanas porque el mercurio le dañó. Todo el sistema nervioso. La foto, lo maravilloso, por decir algo de maravilloso, algo tan dramático, sí. es que es una piedad. No sé si entiende La, la, la imagen oh, no, de la seguro. piedad. La, piedad sí. la imagen de la piedad. Eso es, el mercurio destruye a las personas. Y podemos entender en este momento, me preguntaba, me preguntaba una periodista, muy buena periodista, me preguntaba en este día, ¿qué es, qué es cuál es la consecuencia para los venezolanos de que haya un mercurio a mediano plazo? Y le dije, no. La consecuencia es actual para los venezolanos que están allá. O sea, los que están allá son venezolanos. Sí. Son venezolanos. No, no tenemos que esperar X años. Seguro. Es ya. Ahora, Alejandro, se ha sumado a esta borrachera del dinero fácil de la minería, del extractivismo, hablar de diamantes, de coltán, de, uh -huh. otros, uh -huh. de otras riquezas. ¿Cómo es el sistema de extracción? Es decir, es tan dañino como el oro, es peor aún. ¿Cómo funciona? La única la diferencia con el coltán y con el diamante es que no se usa mercurio. O sea, no, es necesario el, no es necesario el uso de mercurio en este caso. Por lo tanto, los temas de contaminación en particular. Pero es, es muy destructivo. En el caso, en el caso del coltán que se, está, que se está explotando en el extremo occidental del arco minero, en la zona de los Pijihuahuas, Pijihuahu, simplemente tienes que sacar toneladas de sedimentos y colarlos simplemente toda esa zona es simplemente está siendo destruida en el caso de los diamantes es mayor cantidad de sedimento por cada quilate de diamante que trae hay dos cosas particulares. No hay ni un solo dato que pueda ser eh, dicho o, o colocado de la volumen o cantidad de diamantes que en este momento en Venezuela se están explotando o ocultando. Es decir, es, es oculto, lo extraen y lo se pierde. No sabemos, o sea, no sabemos. Yo no he oído un, da un, un dato sobre eso. ¿Y por qué Nicolás hace este esfuerzo en convencernos de que hay un realero? en la potencialidad que tenemos en minerales en Venezuela y no importa que ya no extraigamos el oro porque ahora vamos a extraer minerales. Eh, mira, eh, en el caso del oro, la razón eh, ocurrió cuando la, el derrumbe de, de todos los sistemas de, de inversiones eh, inmobiliarias en los Estados Unidos, en el cual los precios de las commodities aumentó de manera total, de manera increíblemente alta. Llegó un momento en que el oro alcanzó un precio de 1.400 dólares, dólares la onza Troy, una onza Troy aproximadamente y un, poco, un poco más de 32 gramos, okay. o sea, 8 bolsitas de azúcar. 8 bolsitas de azúcar, 1.400 gramos, 1.400 dólares, perdón. 1.400 dólares. Bajó un poco y ahora por el problema geopolítico ya ahorita está volviendo a aumentar. Está a 1.300 y tanto la onza Troy. En cualquier caso, el, para el que extrae, si no le importa más nada, es un negocio De hecho, lo peor es que está ocurriendo es que el negocio es tan interesante. Si a mí no me importa más nada, Salud. me importa más nada, no me importa el ambiente, no me importa la gente, no me importa nada. Se está exportando, entre comillas, fuera de la zona al sur del Orinoco. Y está empezando a aparecer en Táchira, Mérida, Carabobo y Tinaquillo. Y, y, También ahí hay minería. Está de ocurriendo. hecho, hay minería Peor, en Caraobo, peor claro. aún, porque es una distinta, la geología del sitio es distinta. La, la, la geología del sitio hace que el oro que está ahí está en una concentración de una muchísimo menor que lo que está al sur, por lo tanto hay que extraer claro. mucho más y todo está sobre cuencas de ríos. Alejandro, ¿cómo aprendemos más sobre esto que está ocurriendo allá y cómo nos conectamos con organizaciones como la tuya? Bueno, lo primero, fíjate, hay un, hay un tema complejo en Venezuela. Las organizaciones ambientales en Venezuela, mira, en este momento están pasando como muchas organizaciones sociales en Venezuela por periodos difíciles, pero hay un esfuerzo de algún grupo de organizaciones. Yo valoro extraordinariamente el esfuerzo que ha venido haciendo por una parte la gente de la plataforma del Arco Minero, en el cual ellos están, ellos están trabajando y han desarrollado una serie de boletines un boletín número uno, Arco Minero, desarmando el Arco Minero y lo vas a conseguir. Yo no sé si está todavía en Aporrea, porque originalmente se apodó, pero ellos han tenido problemas con Aporrea. Ok, entonces, pero está ahí. Luego lo segundo, la, la periodista, búsquenlo a lo que quieran. La periodista Minero Babiti desarrolló un artículo que se llama, esto estructurando el Arco Minero, está en la revista SIC. Es extraordinariamente bueno. La gente de la, de la revista... Eh, sur del Orinoco desarrolló un dossier que está extraordinario. Clima21, clima21, clima Arroba gmail.com. Estamos haciendo ahorita un informe sobre contaminación, los efectos de contaminación por mercurio en las zonas mineras de Guayana. Ok. Alejandro, muchísimas gracias por acompañarnos Gracias a ustedes, realmente ha sido una maravilla de convertirnos. Este fue un en serio con Alejandro Álvarez de Clima 21, Ambiente y Derechos Humanos Él es Luis Carlos Díaz Y ella es Naki Soto Nos vemos en la próxima edición Muchas gracias a ustedes por acompañarnos Pueden saber mucho más de esto en patreon.com Slash Naki Luis Carlos